¿Sabías que los escépticos basaban su filosofía en la práctica de la época? ¿Sabes qué es la ataraxia y cómo se aplica actualmente? ¿Sabes qué es el anticatastrofismo y qué es la TREC? Nosotras tampoco lo sabíamos, hasta que conocimos Neurófilos. El proyecto Neurófilos es un espacio para el pensamiento libre, en el que las neuronas, el sistema nervioso y lógico, y la filosofía, el saber inquisitivo, establecen un diálogo crítico y creativo en conjunto. El objetivo es proporcionar a los estudiantes de la normal un espacio de libre pensamiento que induzca a la reflexión filosófica, al debate y a la lectura crítica, mientras se propone el ABC de la TREC como un camino para vivir, conocerse mejor y desarrollar plenamente nuestra inteligencia intrapersonal. Nuestros valores son la libertad de elección y fuerza de voluntad. Pensamiento libre, aceptación incondicional de uno mismo, aceptación incondicional de los demás. Alta tolerancia a la frustración y anticatastrofismo. Para nosotras, Neurófilos es un espacio donde podemos desarrollar nuestro pensamiento crítico y filosófico sin dejar de lado nuestro desarrollo personal, ayudándonos a mantener la vista puesta sobre nuestro futuro sin dejarnos opacar por diversas adversidades del entorno, fortaleciendo nuestro carácter con la TREC, terapia racional, emocional, conductual. Únete a Neurófilos y notarás la diferencia.